José María Carbonel, llamado el Chispero de la Revolución, prócer de la independencia, nacido en Santa Fe, llamado el Chispero de la Revolución, José María Carbonel tuvo un papel determinante en el levantamiento del 20 de julio de 1810, alentando a la población para que respaldara el grito de independencia. Su compromiso con la causa independentista valor patriota lo llevaron a ser perseguido y ejecutado por el régimen del pacificador morillo durante la reconquista española biografía Proceso de la Independencia nació en Santa Fe en 1778, muerto en la misma ciudad el 19 de junio de 1816. Conocido en la historia de la Independencia de Colombia como el Chispero de la Revolución por su acción dinámica y decisiva en los hechos políticos del 20 de julio de 1810, José María Carbonel era hijo de José Carbonel y María Josefa Martínez Valderrama Recibió sus primeras enseñanzas en el Colegio Mayor de San Bartolomé y después trabajó en la Expedición Botánica. Influenciado por la ilustración y el racionalismo, cuando las ideas de la modernidad entraron al nuevo reino de Granada, precisamente por el camino de la expedición botánica, fue nombrado anuense de la expedición bajo las órdenes de Sinforoso Mutis. Era un escribiente u oficial de pluma y le correspondía copiar lo que se necesitara en las investigaciones de los miembros de la expedición botánica, en especial del sobrino de Mutis. Una de las obras que escribió como amanuense fue La historia de los árboles de la Quina, obra póstuma del sabio José Celestino Mutis. El ambiente de libertad y de independencia que se vivía en la expedición botánica Presencial esencial en el pensamiento y la acción del criollo, José María Carbonell. Él pensaba que lo más importante en el proceso revolucionario era la acción del pueblo, de las clases humildes, señala que, según Carbonell, el pueblo era la base única de toda empresa fecunda. El 20 de julio de 1810 fue Carbonell quien movió las masas santafereñas en las horas de la tarde y de la noche. actividad política. Según los cronistas de esta fecha, los próceres Francisco José de Caldas y José Joaquín Camacho, desde el diario político, Carbonell realizó una inmensa actividad con los sectores populares. Corrida de taller en taller, de casa en casa, sacaba gente, se aumentaba la masa. carbonel atacó la casa de infiestas, se lo prendió y a la vez fue un ángel tutelar para salvarle la vida. Carbonell ponía fuego por su lado al edificio de la tiranía y nació en una constitución sensible y enérgica, rayada en el entusiasmo y se embriagaba con la libertad que renacía entre las manos, decía el diario político. En la Primera República Granadina, Carbonell fue apasionado centralista siguiendo la tendencia partidista del precursor Antonio Nariño. Se recuerda la escena cuando Carbonell pisoteó públicamente el periódico La Gaceta, órgano de los federalistas, lo cual dio origen a la denominación de Caracos y Pateadores. Durante la Primera República, Carbonell ocupó diversos cargos, capitán de milicias de infantería, oficial mayor de cajas, contador y tesorero de Hacienda de Cundinamarca. Siempre abogó por la libertad y la independencia. Abogó también por una administración más pura, más amplia, liberal, más acorde con las nuevas y necesidades del recientemente conformado Estado Nacional. En los años de la reconquista española, en el nuevo reino de Granada, cuando se instauró el terror y la persecución a los criollos revolucionarios, cayó el chispero de la revolución del 20 de julio de 1810. La reseña que el pacificador Pablo Morillo hizo sobre la participación de Carbonell en la independencia dice, José María Carbonell fue el primer presidente de la junta tumultuaria que se formó en esta capital que puso los grillos al excelentísimo señor Virrey Amar y lo condujo a la cárcel, el principal autor y cabeza del motín, el que se dibujó a los revendedores y a la plebe para insultar a la excelentísima señora Virreina cuando la pasaban presa de la enseñanza a la casa del divorcio, ministro principal del tesoro público, acérrimo perseguidor de los españoles americanos y europeos que defendían al rey y uno de los hombres más perversos y crueles que se ha señalado entre los traidores. El 19 de junio de 1816, Carunel fue abocado en la Huerta de Jaime, en Bogotá. Antes de morir, hizo al pie del suplicio una plática que enterneció a los patriotas. Le dijo al verdugo, yo te perdono de corazón, que tú no tienes la culpa. Cronología. 1778. Nace en Santa Fe. 1786. Recibe una beca para estudiar en el Colegio de San Bartolomé. 1794. Por razones económicas, abandona sus estudios y trabaja como escribiente en la Real Expedición Botánica. 1800. contrae matrimonio con Petrona López Duro y Álvarez del Casal. De quien se separa cuatro años más tarde. 1810 desempeña un papel central en el levantamiento del pueblo santafereño durante los acontecimientos del 20 de julio. Conforma la Junta Popular Revolucionaria de San Vitorino. Es capturado en el mes de agosto y liberado meses después. Es nombrado Capitán de la Milicia de Infantería y Oficial Mayor de las Cajas Matrices de Cundinamarca. 1811 es nombrado Oficial Mayor de las Reales Cajas de Cundinamarca. Capitán agregado de milicias de infantería y presidente de la Junta de Represalías. 1816. Es detenido por los realistas durante el régimen del terror. Es condenado a muerte y ejecutado el 19 de junio en la huerta de Jaime. Parientes, José Carbonel, padre. María Josefa Martínez Valderrama, madre, Petrona López Duro y Álvarez del Casal, cónyuge. Rubina Carbonel, hermana. Pedro Carbonel, hermano. Rosalía Carbonel, hermana. María Josefa Carbonel, hermana. Manuela Carbonel, hermana. José María Carbonel, hermano. José Luis Carbonel, hermano.